El presidente de la Junta de Vecinos del Ensanche, Los Toros, Eusebio Brito, hizo este lunes un llamado a las autoridades competentes para que resuelvan las demandas exigidas. Estamos en caso de necesitamos los palos de luz y necesitamos una acera y contener porque está, este barrio está pésimo, usted ve. Cuando llueve aquí no se puede no pueden transitar los ciudadanos, los tantos niños que viven aquí no pueden ya cruzáis con el tanto lodo y necesitamos por lo menos también, estamos en caso de agua, que por favor que nos envíen esos camiones del agua para acá porque en otros sectores la están dando, pero aquí no, está, no ha estado llegando nada. Eusebio Brito además anunció una concentración que sostendrá la comunidad.